Esta es Bogotá Travel Guide .com, la guía turística de Bogotá. Ok, amigos de Bogotá Travel Guide, hoy nos encontramos con Fabián Navarro, director operativo del restaurante Tramonti, ubicado vía La Calera, a las afueras de Bogotá. ¿De dónde nace Tramonti? Bueno, como ya es, es, es, es historia, Tramonti eh, nace ya a partir de, de, de una generación. Que llegó desde italia 35 okay. años que ya lleva que ya lleva tramonti eh, eh, en este en este lugar entonces fue creciendo poco a poco primero cabaña después cafetería después fue este gran restaurante el centro de convenciones no existía sí. sino hasta hace unos años okay. ahora centro de convenciones y por qué no estamos eh, viéndonos en un futuro con un pequeño hotel bueno en tramonti restaurante podemos encontrar una carta mediterránea uh -huh. fusión Aquí pueden encontrar desde parrilla, eh, comida italiana como risottos, tenemos uh -huh. pastas, tenemos ensaladas, eh, tenemos conejo, tenemos un, un, una serie de platos para todos los gustos. Tenemos platos espectaculares como el Salón Pordenoni, es uh -huh. un plato muy exótico. Él viene eh, preparado con un toque de jengibre, pasta, eh, miel, eh, a Honolí. entonces eh, son platos que en realidad a la gente le encantan. Definitivamente uno de, nuestro, de nuestros aliados eh, adicionar a nuestro cliente y nuestros servicios es que las personas de nuestra comida no tienen ninguna objeción, no tienen queja. Es más o menos lo que manejamos en Tramonti. O sea, la idea de Tramonti está en un pequeño sí. pueblo, la infraestructura, la arquitectura es, es eso, no se puede perder la esencia de, de, de Fabián, muchísimas gracias por tu invitación. Ya saben ustedes de Bogotá Travel Guide, Tramonte, un restaurante recomendado por Bogotá Travel Guide.